El pasado sábado 13 de junio se llevaron a cabo los festejos en honor a San Antonio de Padua Peregrino, en el municipio de Misquiagola de Juárez. De una forma diferente, siguiendo las medidas sanitarias, pero con mucha fe y devoción, se selló el compromiso de la mayordomía saliente y ahora se abre un nuevo ciclo con el resguardo de la imagen en su nuevo hogar, ubicado en la colonia El Bondo. Me De mi alma te doy mi corazón, y en cambio te pido me tu bendición, y en cambio te pido, me tu bendición, bendito bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Después de despedirse de la imagen, se emprende el recorrido hacia el templo central para dedicar y entonar las mañanitas a San Antonio de Padua y así seguir el caminar hasta la casa de los nuevos mayordomos que van a resguardar al santo patrono durante el periodo 2020-2021. <risa> Poco después de las 12 del mediodía se llevó a cabo un recorrido en caravana por las principales calles del primer cuadro y la colonia El Bondo, esta vez sin una celebración eucarística y sin la convivencia popular que año con año se realiza. Para finalizar con los festejos, se llevó a cabo el Santo Rosario pidiendo porque se logre combatir la pandemia y la normalidad regrese a todos los pueblos, para que la gente recupere la salud y sus fuentes de trabajo. ¡Aplausos para Antonio de Parra! Ser un San Juan Quisieran ser San Pedro Para venirle a cantar Con la música del cielo Ya viene a mar Adiós La mayor autonomía saliente del Señor San Antonio Nos dio licencia Nos dio licencia Y gracias a Dios Y gracias a Dios Estamos cumpliendo, estamos cumpliendo con, nuestro compromiso, con nuestro compromiso Ponemos en sus manos Ponemos en sus manos Esta reliquia Esta, reliquia, esta imagen, esta imagen que, el que el pueblo conserva Juran ustedes Juran ustedes Honrarlo, venerarlo y defenderlo si es con su propia vida, si es preciso con su propia vida, si sí, juramos. ustedes al frente para que sus mayordomos se pasen en la casa. Acá va aquí todo. A ver, los mayordomos, por favor. Otras dos personas, otros dos mayordomos para el señor San Nicolás, por favor. Gloria, gloria, entonemos. Supremo Hacedor, confesemos que es Dios, Trino y Yuno. Que pasen sus mayordomos, Señor, por favor. Acá aparece, acá al frente, a ver si hacen una vallita a los de enfrente. Va a pasar la nueva no, mayordomía, por favor, a persinarse con su patrón. A ver, por favor, mayordomos. Mayordom. A ver, A ver, pasen por favor uno por uno, por favor a con su patrón. Del bautismo la fuente sagrada, muy hermosa nuestra alma quedó más brillante que la alba graciada, que al nacer la mañana alumbró. Presten el asomador, por favor, aquí a los mayordomos. Gloria, gloria, entonemos mil veces, ensalzando al supremo hacedor, Confesemos que es Dios trino y uno, bendiciendo a su nombre de amor. Madre Virgen sagrada, purísima, por nosotros rogada al Señor, ofreciendo la humilde promesa, Qué te hacemos llorando de amor, todos. Gloria, gloria, y todos los que puedan saludarlo aquí, porque nadie va a poder entrar adentro, eh. Confesemos que es Dios trino y uno, bendiciendo su nombre. Hoy que llenos de gozo y ventura recibimos del cielo el manjar, entonemos con grande ternura dulces cantos al pie de tu altar. Todo este año trabajo que ya tienen con Señor Santo. Los ayuden a salir adelante que señor san antonio y señor san nicolás los ilumine y los, los ayude a trabajar con bien padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo vamos a seguirle pidiendo porque muy pronto pase esta contingencia que tanto daño le está haciendo a todo el mundo. Vamos a pedirles a ellos que son tan poderosos para que se paren en medio de todo su pueblo, de toda su comunidad y nos libren de todas esas enfermedades. Padre nuestro. Sí.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 En el mañana, mira que ya amaneció En las escuelas del cielo, quisieran de dos Salvarle y la unidad para decirle a Dios las ciudades hoy por ser día de su santo le deseamos felicidades. Este día voy a adornar hoy por ser. De tu santo le venimos a cantar. Que todas las personas están aquí porque no se olvidan de su patrón, aunque estemos en contingencia, no se olvidan de él. Con buzos señores, nadie perturbe en su mente. Respondemos su nombre en la frente, con las conchas y perlas del mar. y bendiga la que de amor, los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir, las estrellas se dicen de galas y la luna se llena de canto al saber que oyecia de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Hey. ser tan dichoso tan su santo se encuentre gustoso y tranquilo su piel corazón solamente un recuerdo a quedar. se tendremos ese día tan, tan dichoso sus amigos fuerte el aplauso para San Antonio dice a la bio". A la bomba. San Antonio, San Antonio bea, bea. Y ahora con el mariachi Y Ojalá nos ayuden con el nombre de San Antonio Y nos vamos con esto dice. No está la mayordomía del señor San Antonio Si te esquivaste mis labios, si te alejas mi vida No olvides que de ese amor no serás correspondida Si te esquivaste mis labios, si te de mi vida No olvides que de ese amor no serás correspondida pues ellos no lo hicieron como quisieran por esta contingencia pero el patrón se los va a agradecer porque todo lo que le ofrecieron en esta mañana yo estoy segura que a ellos les va a gustar mucho no hubo mucho lujo, no hubo mucha, muchas personas vamos a pedirle a ellos para que sigan ayudando a esta mayordomía si ellos no los permiten, primeramente Dios ya habrá tiempo de hacerle sus fiestas como debe de ser. Vamos a pedirles por esa mayordomía que entregó al Señor San Antonio, porque derrame sus bendiciones sobre toda esa familia, sobre toda esa casa, porque a diario los ayude en su trabajo, en sus necesidades. Vamos a pedirle por todas las cocineras, por todos los cueteros, por todas las personas que nos hicieron favor de acompañar a esta mayordomía en este día, vamos a pedirle también por nuestros hogares de cada uno de los que estamos aquí presentes, por nuestras familias hoy en su día de Señor San Antonio, para que seamos escuchados y lleve nuestras oraciones ante nuestro Padre Jesús. Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os sobre todas las cosas, a mí me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente nunca más pecar,